en busca de que nunca si la vida Vida movida, aunque surja alternativa de este lado Dominación del verbo cuando bebo largo Largo la bebida cuando se termina el clímax No me aclimato a esta forma de estar vivo Dicen que digo poco, mucho lo que escribo Y mato por estar arriba, mato por vivir la mía Mato por contrato de salida, pero no cualquier contrato Trato de hacerlo bien no tan solo un rato, quiero para siempre Para siempre, para mí para los míos Convivo con demonios, me ven cuando sonrío Cuando lloro, cuando al espejo miro Cuando me desplomo y cuando me la vivo Y ahora sigo jugando en este río de emociones Callado entre canciones, confío desde el pecho Con acciones que solo me distraen Y traen más cuestiones al caminar derecho ¿Cuál es mi techo? Si el límite soy yo ¿Quién pone la voz? Sueño con destellos y brillo siendo yo Y si no es con vos, que no sea con nadie ¿Cuál es mi techo? Si el límite soy yo ¿Quién pone la voz y quién quiere frenarme? Sueño con destellos y brillo siendo yo Y si no es con vos, que no sea con nadie El intenso pero bueno Bueno y para pocos Pocos me entendieron Pocos me siguieron Muchos me preguntaron Algunos me juzgaron Y nadie llegó primero Ya bailaste mi vals Este es solo el comienzo El comienzo va mal Pero trato de arreglarlo y Me molesta esperar no vivo la del rockstar, pero quiero sentirlo Quiero vivirlo como propio, no como me la cuentan No sé si lo que inventan, pero tengo que probarlo Con este peso a cuesta, la intriga va a matarme Y cuentan que la vida, da vuelta para marearte Amarte, no tengo tiempo libre Ni libros que me cuenten cómo tengo que tratarte Sos el arte que más pido, un